Aquí, donde el océano Atlántico se abraza con el mar Mediterráneo, es donde se captura el mejor atún rojo del mundo, uno de los manjares más solicitados en la gastronomía de todo el planeta. Por eso, el Imperio Romano asentó en estas costas una de sus grandes factorías de salazón de atún, la ciudad de Baelo Claudia. En los siglos II y I a.C., ...aquí, se desarrolló una industria artesanal de salazón de atún... ...y de producción del preciado garum. "...en el arco atlántico, de aquí del Golfo de Cádiz... Eh, ...la pesquería del atún está muy vinculada a la almadraba... ...desde época, desde los orígenes... ...época fenicio, púnica, siglo VII, VIII, de VII Cristo, hasta la actualidad... ...y la almadraba ha contado con una continuidad histórica... ...verdaderamente sorprendente". ...además de la almadraba, eh, la, la, el atún siempre se ha pescado también... ...a través de aparejos de anzuelos. a ...acordel, bueno distintos nombres, volantín... ...la línea de mano, es una pesca también muy espectacular... ...en los últimos años, eh, una de las posibilidades de diversificar... ...o de crear nuevas actividades... ...que generen renta en estos lugares de costa... ...donde hay pesca del atún, es precisamente... ...la actividad turística, puede ser bien... ...las visitas a, lo, a la, a a la levantada de Almadraba... Eh, ...o bien... Eh, ...acompañar a un buque de pesca mientras realiza su faena... ...este fenómeno se denomina pescaturismo... ...siempre estaba basado, en, el enfoque siempre... Eh, ...trasladar al espectador... ...pues, todos estos elementos... Del conocimiento, de conocimiento, del arte... ...de, bueno, el elemento visual... ...que son, todos son cuestiones muy atractivas... ...desconocidas por parte de la gente de tierra adentro... ...y por lo tanto tienen bastante, bastante atractivo".